bueno seguimos en este video de continuación de la parte 9 porque por tiempo de youtube pues toca hacer esto por partes entonces ya íbamos ahí corrigiendo este vehículo ya le cambiamos e intentamos colocarle otros colores y, y otros materiales para que se nos vea mejor bueno y ya el paso que lo trabajamos pues lo, pueden, lo podemos guardar ya, ya lo guardé en el escritorio ustedes lo guardan pues donde tienen su carpeta de, de archivos para que lo manejen y lo guardamos y lo enviamos al proyecto nos dice que si ya lo quiere reemplazar veamos que sí y vamos a la vista 1 para mirar este que en los videos anteriores teníamos hablamos de este tema de, de, de que no se nos ve en el rango de vista aquí inclusive se nos está corriendo eso no importa pero eso no importa que nos quede separado porque ya habíamos visto en otros videos pero lo que podemos hacer es ponerlo aquí cerquita y dejar este acá. Es porque si lo necesitamos ver, saber dónde está. Ya lo podemos quitar esto. Listo. Este es un error recurrente, en, bueno, sobre todo la gente que está iniciando. ¿no? Los que ya saben, pues no. Esto no sé qué es. Suprimamos eso. Sobre todo la gente que está iniciando en Revit eso ahí se nos ve extraño porque todos esos metros ahí perdidos y es terreno con todo lo que vale bueno, esto supuestamente es un proyecto en Boston pues debe ser de alguien muy rico si existe, si está construido, no sé no sé, de pronto solo diseño y no está construido entonces no está construido pues bueno pero cuando lo vayan a construir si lo construyen con todos estos errores pues quedamos fritos estamos corrigiendo materiales de todo esto 192 192 estructura by category nos dice by category no nos sirve porque mucho menos eso vamos a wall vamos a asignarle los mismos materiales que ya wall finish white de eh, aquí tiene uno wall finish white vamos a utilizar ese que 216204 wall finish white vamos a dejarle ese que es el que le tiene ahí ya lo tenían ahí configurado este tiene, no lo tiene roller, ah bueno ahí está la diferencia materiales esto vamos a aplicar vamos ok wall finish white la estructura no, ah bueno la estructura irá la ahí ya hay un problema porque bueno pero como empeño intento de diseño está bien porque ya nos estaría diciendo que ese módulo está construido con color blanco pero pues no sabemos si está en concreto en qué pero ya no nos empareja y nos deja el color como debe ser este no sé por qué no le sigue mostrando ya sé por qué vamos a familias vamos a donde está ese vehículo que es en site aquí Audi DM Car White y este que es el que tenemos acá entonces este lo cambiamos a white y borramos el otro este es el white Car White, Car, automóvil ajá. y el otro que dice automóvil ahí tenemos varios ahí Car White dejamos este y este no sabemos si está el otro car pero si sí este es ya uh -huh. si sí, es ese que acabamos de corregir damos D, vamos a editar familia eh, o, o si no vamos al a escritorio eh, tengo mi escritorio y esto lo borramos y este lo abrimos bien los materiales aquí todo bien y vamos a guardar acá si no nos toca ahorrar y volver a hacerlo porque nos sigue sin mostrar no, ahora sí, ah no, nos sigue mostrando otra cosa que no que no es vamos a probar en, en, no, es pues que si, si nos está mostrando que está en el color que no es es porque está mal esto sí Si lo pueden dejar, que se lo cierre automáticamente. Solo es para comprobar que el color esté bien. Ahí no sé qué. no refresca bien. Ahí ya está el buen. No, hay lo de pronto porque no hemos cerrado y abierto. Ahí ya está perfecto. Ese carro está muy bacano ya cuando se genere el render en full resolución se va a ver muy bien está muy bien hecho ese vehículo el que lo hizo lo hicieron en autocad y lo, lo pasaron lo hizo bien y asignó bien los materiales y está muy bien hecho lo que pasa es que nos tiene jodidos es que vamos a borrar ese vehículo nos pregunta entonces vamos otra vez a cargarlo porque es que no en esto no se puede uno confiar en que ya está en el render y que y lo otro que no, eso no se puede así, eso toca estar totalmente seguro que, que las cosas funcionan porque si no, si no después es el problema y cuando uno asigna listo, aquí nos pregunta que si el 1 o base pues vamos a base porque no necesitamos ese base y ahí nos queda de una vez si nos pregunta que guardar le decimos que sí nos preguntó y ahí parece que ya nos queda bien o no? le voy a buscar mobile, white no sé por qué no nos deja ah ya sé por qué vamos aquí, vamos a manage, vamos a editar material y donde está ese derraco m3 roof aquí que lo utilice porque ya le habíamos asignado no pero si quieren asignando a ah, no este color bueno dejémosle ese para que no lo utilice properties todo bien. aquí está bien ok guardamos allá sigue mostrando como si no fuera no entiendo por qué no sigue mostrando que ese no es y este es este vamos otra vez a materiales aquí en graphics el problema está acá apariencia identidad class una acá, está bien vamos a colores a ver qué es lo que pasa es 00 color digamosle que color sí vamos a decirle que es gris de pronto es por lo que no cancelar esto en 0000 de preguntas por eso 192 000 vamos a ver si le decimos otra vez que 000 a ver qué pasa 0, 0, 0, es un color negro se ve bastante bien pero bueno dejémoslo aquí ah, 0. Le voy a 0 a ver, ese color está bueno pero entonces no entiendo por qué no lo no lo quiere aplicar donde le decimos aquí en el proyecto vamos a mirar otra vez si es que que con elementos importados ya la cosa cambia mm, esto es lo podemos manejar aquí así y aquí vamos a aprender otra vez a ver qué nos dice está corriendo bastante ahí estamos vamos a medio una vez ver si así nos mejora vamos a, a pausar el video hemos pausado el video para ver qué más cómo nos funciona toca pausar y esperar bueno aquí ya vemos como queda ya ahí está con el material ese reflejo amarillo es el sol que se nos ve así como extraño de todas maneras para hacer un vehículo importado se ve bastante bien está bueno son las mejores que he visto porque casi siempre se ven esas cosas todas extrañas ahí ese era solo como para para ver cómo, cómo, cómo corregir ese error y sobre todo de la, de la posición de la posición de del elemento que nos quede aunque problemas es que ya revisando bien el vehículo está importado so, no le importaron directamente sobre el nivel sino que le dejaron unos milímetros arriba entonces bueno, todas esas son cosas que no mejor hacerlas desde un principio bien ahí ya estamos bien ahí ya estamos como es ya el vehículo ya nos funciona estamos bien estamos bien ahí